Estamos pidiendo que se le dé celeridad al proceso de paz. Hay mucho adelantado y es mucho que está muy frágil. Eh, se han alcanzado cosas que en cualquier momento se pueden caer, como las noticias que vimos ayer, que el cese bilateral ya no es definitivo. Y queremos que se le quite el tono político a la paz para que se vuelva una paz de los ciudadanos, de los colombianos y no de los partidos políticos, no del, no del presidente, no del expresidente, sino de todos los colombianos. Y es una voz que tenemos los estudiantes porque somos una fuerza política más.